Eh, tenemos algo ahí más, eh, eh, sí. Angel, ¿verdad? Algo, de la algo parte urbana. Ocurrió, y sí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó aquí, con Químico? Eh? Ese Ese aquí, Químico aclara lo que pasó con la entrega de juguetes. ¿Eh? Ah, ah, ok. Ese fue el problema que hubo con. con que él estaba como tirando. Tiro juguete. eh, eh, los juguetes. tiró el PLD. Eh, como el PLD sí, ahí. <risa> con la caja navideña. Bueno. Esto entonces, fue, verdad, eh, el día... Míralo ahí, ahí este Esto lo hablamos ayer un poquito, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí vemos el video de esto ocurrido el día 5, pues, tras vilarizarse en las redes sociales, Muy mala la, esta forma en la que Químico repartió los juguetes en un barrio de la capital, él aclaró que fue a los adultos que le lanzó dichos juguetes al finalizar la entrega. Según lo que se observa en este video, pues, el cantante está dentro de ese camión, coge los juguetes y los lanza. Sin ninguna organización, se entendía que fue a niños, sin embargo, Químico explicó que la entrega se hizo organizada y que cada niño se fue a su casa con sus juguetes, Pero muy lo que se aprecia en el video que lo que sucedió al final, pues fue lo que ya estamos viendo, no esta entrega así a lo loco de Químico. El intérprete de Dame Luz eh, mostró ese clip en las redes sociales. Hay un, no sé si lo tenemos ahí, amable, eh, donde pues ve a los, donde muestra a los niños en fila esperando la entrega de juguetes y también aclaró que la situación eh, aclaró la situación para dar eh, muestra de la enfermedad del inconformismo que sufre la sociedad dominicana. El cantante estuvo acompañado de otros artistas del género como la perversa y la cubana Malú Trevejo en la entrega de los juguetes a los niños en un barrio de Santo Domingo Este, donde pues al principio todo era bonito, reinó la tranquilidad y pues al final reinó el desorden. Yo dije ayer que el dominicano no... No tiene como paciencia, no tiene formación para hacer una fila. Yo lo dije ayer hablando un poquito sobre, sobre eso, sobre sobre lo que pasó con Químico, ¿verdad? Dentro del tema de Raúl Alejandro y... Eh, Wisin. Y Wising. Wising, sí, gracias, amable. Eh, en la entrega de juguetes que hicieron en Puerto Rico. A diferencia de aquí, como estamos viendo aquí con este joven, Químico Ultra Mega, pues al final el desorden, y tú comenzó a lanzar los juguetes así a lo loco. A niños o, a, o adultos, pero los lanzó a los locos y eso es lo que lo que queda ahí. Eso es lo sí, que queda sí. ese video. Una falta de, de, de, de desorganización <coughs> en, la, en la gente que todo eso, bueno, eso no va a imagínate Si tú no lo has organizado, porque se han hecho muchas cosas organizadas, que tú vas a casar claro. por casa. Fulano, hay organizado, se, se tiene. Sí, pero no fue la forma, no fue la forma. No fue ¿Cómo la tú fo vas a tirarle así tú me han o sea, eh, eh, No llegan entero los juegos a la casa. No, así. ¿cómo van a llegar? No, pero ni, ni siquiera van a caer entero al suelo. <risa> <risa> ni a la mano esa gente va a caer entero. ¿Tú mantienes Mira, mira, mira eso, pero mira, mira, mira, mira, mira. Es un desarden, un desastre, mi mano. Así no. O sea, ¿qué pasa? Quími, químico ahí, la química se le subió así un poquito a la cabeza. <risa> <risa> sí, sí. Está, eso está mal, sí. Esa, esa, esa forma de. Claro, no no entero a entero la, a la casa, a los juegos. Es que ¿verdad? eso es, oye, qué sucede. Okay, como, se dijo como adulto y eso, y, y niños, pero esa acción trae problemas, porque sí, por ejemplo, eh, hay gente que, como tú dices, barriales, o sea, los que no tiene uh -huh. educación. No, no, no, digo la gente de barrio, porque ser de barrio y ser barrial es otra cosa. Sí, sí. sí. ¿entiendes? Para que vamos a diferenciar eso. Hay ¿eh? tigre decente. Exactamente, porque nosotros venimos de barrio. Somos de barrio. Entonces... Somos tigres decentes. Sí, así mismo, ¿no? Ustedes son tigres, <risa> yo no. Pues bien. <risa> eh, eh, eh, no son formas porque que... Oye, ¿qué sucede? Hay gente que no tiene educación y pon que apare eh, dos manos distintas. Por ejemplo, eh, mira juguete. Yo, ajá. El mismo juguete. Oye, ya hay un problema. Hay un problema. Él va a decir que es mío, y va a decir que es de él. ¿sí? O sea, yo, no la vayas ahí, no, no vamos, tú me entiendes, a la trompada y eso. Entonces... No, no, no, no. Eso, eso estuvo muy mal, mi hermano, muy mal. Y, y, o sea, y también me extraña de Químico, porque tú sabes muy bien que Químico no es un tipo de cándalo. No, no, él no. Es no, un no. O sea, Se desesperó se se se ese día, parece, con eso. Sí, exactamente. Creo que le faltó organización, eh, el equipo de trabajo, igual también que nuestro hermano Rochi, que a veces no tienen coordinación, entienden. Y se le pasó la manita ahí, pero muy, muy, muy pasada. Muy pasada. Entonces creo que sí, sí, sí. Eh, debieron primero organizarse bien para entonces luego eh, llevar eh, esos juguetes a los niños. Que mira, o sea, por, por un lado, está, tú bien ese gesto. Claro. Porque también se cuestionó mucho a los políticos, que para esta fecha no aparecen. No aparecen. Los políticos, ok, ahora, cuando están en política, en campaña, ah, no, ahí hay Reyes, mira, hasta, hasta primero Santa Cruz. Oh, reyes. Yes. ¿Sí? Sí. entonces, políticos, por favor, cambien esa... Esa manera, también esa, esa forma que tienen ustedes de, de que si hay campaña... Para a la gente. Exactamente. Sí. Si hay campaña o que estamos en la calle. Si no hay campaña, nadie lo ve. No, pero que mira, que los políticos no tien, en, en campaña ni siquiera tienen que estar dando porque los políticos no son para eso. Los políticos están para servir a la sociedad, a, a servir a la gente. No para estar dando prebendas, ni para estar dando carnatillas, ni para estar dando reyes, ni nada. Para eso no sirven los políticos. Los políticos están para representarnos a nosotros, para escucharnos a nosotros nuestras inquietudes nuestra demanda nuestra solicitud sí pero para eso. ya que ellos muchos de ellos agarran el dinerito que es que le pertenece al pueblo y se lo embolsillan <risa> bueno pues eh, pero, entonces para estos días especiales es bueno que ellos no, se desprendan que, de un poquito pero que lo hagan pero que lo hagan como como te digo como ajá. fundación un vaina sin fines de lucro algo así Ajá, ajá sí, exactamente por ese lado sí, pero, porque, pero no el, el, el dinero de la de, de, de que ganan verdad pues eh, como que complicado, porque no se lo van a señalar. ¿Cómo que tú ganas el, din ¿Cómo que tú das el dinero que tú ganas como diputado? para Aquí como quieras, es un, es un problema. Sí, claro está, claro está. Pero, eh, muy lamentable esta, sí. esta forma que lo hizo Químico Ultra Mega. Yo sé que lo o sea de, de buen corazón, lo estaba haciendo de buen corazón. Uh -huh. Pero, no, así no mi manito Químico. Para la próxima, ya usted sabe, hacer su filita, cada quien, y entregar su juguete. Yo hubiese sido Químico, y cuando pasó eso, pues yo simplemente me voy de ahí. Exacto. Ya, ya. Es que no, hasta, le, hasta que no se es organicen. Que se no, no, no, no, hasta que no se organicen no hay juguete para ustedes. Y lo hace lo, lo hubiera hecho fila una fila. Uno por uno toma. Exacto. Toma, y ya. Así y es. como la gente.